Bueno, vamos a hablar de cine. Hoy es día 26 de febrero y para el episodio de hoy os traemos, como ya os prometimos en la edición anterior, una charla sobre uno de los directores más influyentes y más importantes de toda la historia del séptimo arte, Un director que además para mucha gente joven hoy es absolutamente desconocido y para estudiantes de audiovisuales como es el caso es un director realmente que te presentan los primeros días de clase porque es que cambia el cine por completo estamos hablando que ni más ni menos del grandioso, el inigualable Orson Welles Orson Welles es un director bueno, fue un director estadounidense nacido el 6 de mayo de 1915 en Wisconsin y que falleció el 10 de octubre de 1985, a la edad de 70 años, en California, Estados Unidos. Eh, la película más famosa y por la que realmente se va la gloria a este, a este director, a pesar de, de que ha hecho muchos otros trabajos para, para teatro y radio, aparte, y muchísimas otras películas, por supuesto, es la que seguramente por la que todo el mundo le conoce, que es Ciudadano Kane película de 1941. En este episodio vamos a hablaros sobre todo de Ciudadano Kane, pero también vamos a introduciros otras etapas de su cine eh, con las películas de Macbeth y Seth de Mal, y por supuesto vamos a, vamos a hablaros de un poco su trabajo que tuvo en la radio antes de entrar en el cine y todo lo que ha hecho él en el cine, no solo como director, sino como guionista y como actor. Bueno, eh, muchas gracias Alex por esta introducción de Orson Wells y me identifico mucho con lo que has dicho de que los profesores suelen eh, hablar de, eh, de este director porque es verdad que siempre en todas las clases de comunicación visual la profesora está loca por este director y, y, y yo, yo, yo tenía una profesora en, en bachillerato que la verdad es que la amaba y decía que era el, el director de cine con el mejor control técnico de cámara. Y bueno, la verdad es que Orson Welles era todo un personaje. cuando ves Si ves una foto suya vas a pensar que es un gruñón y el tío más serio del mundo, pero la verdad es que era muy gracioso eh, y tenía una, una gran personalidad. Por ejemplo, eh, eh, en, en Halloween, un año en Halloween, creo que fue en el 32, si no me equivoco, no, en los años 40, eh, en un especial de Halloween eh, narró eh, la novela de H.G. Wells de la Guerra de los Mundos. Ya sabéis, esa novela en la que unos alienígenas invaden la Tierra. Entonces se puso a narrar algunos eh, alguno de los pasajes de esta novela, pero no anunció que... Que estaba hablando de, de esa novela. Entonces la gente se creyó al oír ese programa de radio que la tierra estaba realmente siendo invadida por alienígenas. Y, y eso fue uno de los mayores escándalos de la historia de la radio. Luego, también eh, eh, es el principal director eh, y el más exitoso de los estudios RKO. Eh, también es famoso por, eh, por participar en muchísimos y la realización de muchísimos documentales. Uno de, sus más, uno de sus más famosos es el de F de Fraude, en el que habla de la falsificación de, de trabajos y plagios. Y luego también, eh, si os interesa, eh, no sé si conocéis alguno, el, el programa de Dean Martin de los Roasts. Los Roasts son estos programas antiguos en los que iban famosos y se ponían como a, a, a, insultar, a insultarse entre ellos. Por eso son Wells. Eh, era uno de sus invitados más comunes y la verdad es que el tío tenía un ingenio tan increíble, súper gracioso. Y bueno, aquí os, y esas son algunas de las curiosidades de este gran director. Y también decir que, antes de empezar con sus grandes películas, decir que Orson Welles no era solo un gran director, también era un gran actor. Es más, antes de Ciudadano Kane, una de sus mejores películas que vi hace poco, eh, basada en la novela de... Charlotte Bronte, una de las hermanas Bronte Jane Eyre Es una de sus primeras películas en las que actúa Y la verdad es que es una película fantástica con, con la, Donde acompaña a la maravillosa actriz Joan Fontaine Hermana de Olivia de Havilland, Otra gran actriz que murió este año Y muy recomendada Bueno Alex, te parece que pasemos a, a Hablar de la película Que sí, lo cambió antes de todo eso, eh, Voy a añadir una última curiosidad y es que, vale. bueno, como, como os he comentado, Orson Welles vivió eh, en la época prácticamente, vivió prácticamente dos guerras mundiales, aunque la primera fuese muy chiquitín. Y es muy curioso porque al acabar la Segunda Guerra Mundial y tras estrenar películas como Ciudadano Kane, eh, Orson Welles en 1946 tuvo que exiliarse a Europa porque eh, en Hollywood había una especie de caza de brujas con los directores de, de una afinidad muy de izquierdas. Porque ya sabemos que a la acabar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos empezó su cruzada para combatir el comunismo y Orson Welles eh, era uno de estos directores que estaba bajo la sospecha de ser comunista y me parece muy curioso el hecho de que tuviese que, que huir de, de Estados Unidos a Europa para financiar eh, sus siguientes películas. Es muy curioso porque... Porque casi que, que la, la frase de que nadie es profeta en su tierra se, se cumple en muchas ocasiones. Bueno, vamos a dar lugar a hablar de aquella película de Orson Wells. lo cambió todo son un antes y un después en la historia del cine para muchos cinéfilos, yo a lo mejor la considero un poco sobrevalorada, en opinión personal, me gusta, pero yo soy muy, muy listo. Y bueno, vamos a meternos sin más relación con Ciudadano Kane, Alex, tú que la has visto recientemente, primera impresión. Bueno, sinceramente, cuando ves Ciudadano Kane, eh, no parece que estés viendo una película de 1941, parece que estás viendo una, una película actual. Eh, por el formato por el que está hecho porque es, es una película inspirada en la vida de William Randolph Hearst que era un magnate de la prensa al igual que el propio Kane en la película y, y es muy curioso porque es una adaptación pues, como decimos, de una, de una vida real pero, pero es muy curioso porque está hecho en un formato documental yo antes de ver la película tenía la impresión de que pues, simplemente te iba a contar la vida de este hombre y ya está pero es muy curioso porque al final la película comienza con que Kane ha muerto. Entonces una serie de, de periodistas empiezan a investigar sobre su vida para intentar descubrir eh, quién era en verdad eh, Charles Foster Kane, que es, es Kane, y la verdad es que me parece increíble, ya no solo ese recurso de narrativo, de, de cómo contar la historia a través de constantes flashbacks y, y una narración paralela entre el presente y el pasado, sino luego ya, eh, técnicamente hablando, la película tiene, tiene cosas muy chulas, muy chulas. Eh, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, uno de los planos en la infancia de, de, de, de Kane, en que están la madre, el padre y el banquero. No recuerdo el nombre del banquero. Están allí en, en la casa esta nevada y de repente ves el plano, como la cámara entra desde la ventana, introduce todo el salón y es fascinante porque está todo enfocado y me parece, me parece, no sé, increíble. O sea, Yo vi eso y dije, es que es increíble que esto esté hecho en 1941. Sí, la verdad es que esta película... Pues puede, tener, puede que, por la parte, desde el punto de vista de la historia, puede que te guste o no. Pero desde un punto de vista técnico es digna de admiración. Es decir, eso es innegable, esto es algo objetivo, es como 2 más 2 es 4. Pues Ciudadano eh, Kane es una película perfecta desde un punto de vista técnico. Es más, mi profesora, como he dicho antes, para explicar los planos, para explicar las los diferentes técnicas de cámara, siempre pone como ejemplo Ciudadano Y Es que ya nada más empezar la película, esa escena tan famosa de la cámara subiendo eh, un, tra un traveling vertical de, de, de las verjas, acercándose por la niebla hasta la mansión. Cada uno de esos planos es mejor que el anterior y la verdad una experiencia visual increíble. Y esa famosa frase cuando se le cae la bola de nieve en la, en la cama, Rosebud, muy mítico. En una, la película, pues a lo mejor, a mí personalmente, me parece un poco sororada de la historia, pero la verdad es que, verdad es que tiene cosas que son dignas de recordar en la historia. A mí además, eh, me parece que, que a nivel narrativo, la película comparte muchas, muchas características en común con la novela de, de Fitzgerald, de Slam Gatsby, de la que se han hecho dos adaptaciones el cine. Me sí, parece señor. que el personaje de Kane tiene muchas cosas en común con Gatsby y... Si no recuerdo mal, la novela de, de Catsby se escribió más o menos por esas fechas, aunque, aunque bueno aquí pone que no, que realmente es del 25, pero bueno, son, son 20 años. Y realmente es muy interesante cómo representan al arquetipo del ciudadano que ha cumplido digamos el sueño americano ¿no? de tener mucho dinero y poder dedicarte expresamente a lo que los placeres de la vida. Y, y me parece muy curioso, como en ambas historias el protagonista principal siempre añora algo de su vida anterior a ser absolutamente rico. En el caso de Gatsby, ese pues es el amor de, de esta mujer, que no recuerdo cómo se llama. Y en el caso de Kane es, es el trineo que tiene, que al final de la película se ve. El, tine, el trineo con la inscripción de Rosebud. Y, y realmente me parece, no sé, es, es algo que está ahí en la literatura, literatura norteamericana de de la primera mitad del siglo XX que es, es indudable que se preocupaban por este tipo de cosas luego lógicamente Fitzgerald no pudo plasmar lo que fue la depresión de los años 30 en su novela porque como hemos comentado es del 25 pero, pero bueno, en la película se ve bastante bien cómo, cómo afecta toda esa decadencia económica que tuvo Estados Unidos y... Y la verdad me parece muy interesante. Bueno, esta película eh, en su época fue todo un escándalo. A la hora de. Y ahora nosotros vamos, me voy un poco a la rama de los premios. Porque se suponía. O sea, cualquier otro director que viese esta película sería capaz de apreciar pues la calidad, de la misma. Entonces, era como súper obvio que iba a ganar el Oscar a Mejor Película en su época. Pero desafortunadamente no lo ganó. Lo ganó Que Verde, era Mi Valle de John Ford. Una película maravillosa que a mí sinceramente me gusta más que The Anna Pero bueno, puedo entender que desde un punto de vista objetivo, si sí quisiese sí, sí que ganase The Anna Y está considerado como uno de esos mayores er errores o, o, o locuras de, de los Oscars. Como, por ejemplo, nominar a Black Panther a... en los Oscars. O sea, lo relacionaría bueno, incluso ya, a ese nivel. ya hablaremos de los Oscars <risa> más adelante. Sí, pero... Hace, a pero como comentabas, quiso. esta película fue nominada a muchísimas categorías de los Oscars. A, concretamente a ocho categorías, sí. entre ellas. No me mejor extraño. película, mejor director, mejor actor, mejor guión original, mejor música, mejor fotografía, mejor montaje, mejor dirección artística y mejor sonido. Y de todos esos, solo consiguió ganar el Oscar a Mejor Guión Original. Eh, Guión, nada, iba a comentar que como curiosidad, Orson no, Welles en la, en la propia película estaba nominado a tres Oscars. Tanto como Mejor Director, como Mejor Actor, ya que Orson Welles interpreta a, a Charles Foster Kane. Y Mejor Guión Original, que fue coescrito por Herman T... Eh, ¿Cómo okay. se escribe esto? Makievich, se pronuncia así, ¿no? Lankiewicz y Orson Welles. Efectivamente, y con en el episodio esto, anterior nos eh, hablamos mucho, ¿eh? al final sobre los Globos de Oro y comentábamos una de las grandes candidatas, una película producida por Netflix, además, eh, una de las grandes candidatas a, a ganar el Globo de Oro a Mejor Película Drama y es la película Mank del director David Fincher. Sí, y con esto que hemos dicho los guionistas de de Zerokin pasamos a esta película que la película trata específicamente eh, de la vida de Mankiewicz, no sé si se ha dicho bien que es el segundo guionista bueno, de Zerokin de, de… We Nelson este Wells <ríe> Sí Hombre, tiene toda la pinta Es polaco. Madrid, es la Mankiewicz era por la Sí, es verdad Bueno, pone sí. aquí que es estadounidense no sé si Me suena pues bueno, seguro, pues sé, sí. que es polaco. Si no por acá, por, el, por el nombre del apellido oh... Sí y bueno, pues la película trata de eso. La verdad es que es, un, es una película muy distinta de, de la, dentro de la filmografía de David Fincher Yo no he visto nada igual, la verdad. Eh, y la verdad es que no ha recibido como... O sea, desde un punto de vista a lo mejor yo creo que también técnico ha recibido buena crítica, pero tampoco tan buena. Es decir, no, no tengo muy claro que vaya a ganar. Pero la verdad es que las actuaciones son impresionantes. Eh, el que hace de Mankiewicz, porque Mankiewicz actualmente está muerto... El que hace de este personaje es Daryl Olman, que ya hace dos años, si no me equivoco, ganó el Oscar a Mejor Actor por El Instante Más Oscuro, haciendo de Churchill, de Winston Churchill, y puede que este sea ya el segundo año en el que consiga el Oscar. Y también cabe destacar la actuación de Amanda Seyfried, que a esta actriz no se la conoce por papeles así muy buenos, es decir, se la conoce por mamá mía, papeles entretenidos, nada del otro mundo... Pero la verdad es que ya está entrando en, en papeles más, más, más trabajados y puede que gane el Oscar a mejor actriz secundaria este año uh -huh. por manga. Eh, sí, bueno, Gary Oldman es un increíble actor del que bueno muchísima gente conocerá, sobre todo por interpretar a Sirius Black en las películas de Harry Potter y por interpretar al Teniente Gordon en la saga de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Y la verdad es que bueno yo no he podido ver Mank todavía, pero por lo que me ha comentado Enrique y por lo que he podido leer, es una película que demuestra muy bien cómo fue el proceso de crear Ciudadano Kane, crear sí. esta obra maestra del cine, que es nuevamente espectacular. Bueno, genial. Eh, esto fue pues bueno definitiva para concluir con Ciudadano Kane que es difícil, porque tiene mucho esta película, de sí. que hablar, pues simplemente muy recomendada, obligatoria desde un punto de vista cinematográfico, si eres un cinéfilo y no has visto Kane, creo que tienes que replantearte si eres un cinéfilo o no. <risa> <risa> y bueno, con esto vamos a dar paso a, a, a, a ver otras visiones, a otras otros etapas de la filmografía de este gran director, que a mí personalmente me gustan más. Y bueno, con estas etapas, yo quiero precisar que yo personalmente, no sé si alguna otra persona hará, hará esto, pero yo la filmografía de Orson Welles la divido en tres etapas. Tenemos como una primera etapa, que es un cine como más personal, más político, que, donde destacaría como obra eh, pues, la misma de ciudadano, ciudadano Kane, que son como sus primeras películas. Después vamos a tener a un Orson Welles que va a estar totalmente sumergido en el cine negro. Ya sabéis, ese cine de los años 40 y 50 de mafiosos, gángsters, asesinatos, crímenes. Que la verdad es uno de mis uno de mis géneros cinematográficos, cinematográficos clásicos favoritos. Y Orson Welles va a destacar eh, con Sed de Mal eh, y con la dama de Shanghai, Con dos maravillosas actrices, Rita Hayworth en la dama de Shanghai y Janet Leigh, que es la de psicosis, la que muere en la ducha en Sed de Mal. Eh, ahora me centraré más en esas dos películas y también tendremos eh, mi etapa personalmente favoritísima de Orson Welles que es su etapa shakespeareana porque Orson Welles era una persona muy literaria le encantaba el teatro le encantaba leer, muy culta y Shakespeare estaba si no su favorito entre sus autores favoritos y la verdad es que hizo eh, dos versiones cinematográficas de por suerte que tuve, dos de mis obras favoritas de Shakespeare, eh, Otelo y Macbeth, y, y la verdad es que ambas películas para mí son mis favoritas de este director, para mí son las más recomendables, son las más infravaloradas, no, no, es verdad, no mucha gente a la hora de hablar de Orson Welles recuerda estas obras, suele centrarse en Ciudad no que no se ve mal, y la verdad es que me parece un, un gran error, porque Macbeth y, y Otelo me parecen artísticamente... Para, la, para nuestra vista preciosas y bueno eh, vamos a movernos al cine negro Bueno, Alex, ¿qué nos puedes decir tú así que sepas de Sed de Mal? ¿Alguna curiosidad? Bueno, Sed de Mal es una película que no he podido ver, porque cuando he empezado a ver Orson Welles, no solo ya para preparar este podcast, sino porque a raíz de todo lo que he ido estudiando, pues me parece que es un director que, como dice Enrique, tienes que verlo para, para poder ser un buen cinéfilo. Y, mm. y lo que ocurre es que no lo he encontrado en ningún sitio entonces, tendré que ir a biblioteca o alguna, alguna filmoteca para poder buscarla y, y poder verla. Pero mientras tanto, eh, lo único que puedo comentar de la película es lo que vimos en nuestra clase de teoría de la imagen y es cómo Orson Welles crea un plano secuencia increíble jugando con las perspectivas y con, con el espacio. Eh, al principio de la película. No sé cuánto dura ese plano secuencia, tal vez 3 4 minutos, pero es increíble que, lo que consigue. Para bueno, Un plano secuencia es un plano en el que no hay cortes, dura bastante, y mientras la cámara se va moviendo, siguiendo a uno o distintos personajes. Ejemplos de plano secuencia muy famosos pueden ser en Juego de Dronos, en algunas de las peleas, por ejemplo, si no recuerdo mal, en la pelea entre John Nieve... Y el, y el tío este que está loco, que no recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? Enrique. Eh, John Nieve contra... Eh, al final, en la sexta temporada, es John Nieve contra no sé quién. Pelean por Invernalia. Ramsey Bolton. Ramsey Bolton. Bien. Mm, en esa pelea hay un plano-secuencia muy chulo que sigue a John Nieve. Una película rodada, por ejemplo, enteramente con plano-secuencia sería la película Birdman de... De Iñarritu, Iñarritu, ¿No, no es Iñarritu, no sé, no sé cómo se pronuncia su apellido. <risa> pero bueno, ya sabe bueno. Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, increíble película. increíble Buenísimo. banda sonora espectacular, por cierto, también. Otra así de plano secuencia? Creo que en 1917 eh... también. Sí mismo este el año pasado eh, muy y un plano secuencia muy bien, no la he ¿no? visto pero, pero es lo que dice todo el mundo que es una increíble película así que habrá que hacerles caso y luego otra película que es un plano secuencia eh, creo que es la primera película enteramente rodada en plano secuencia de la historia del cine eh, la soga de Alfred Hitchcock de 1948 que es a ver la, la película no tiene no tiene mucho es el secuencia lo que le da la gracia a la película. Y la verdad es que Hitchcock es un genio en ese sentido, ya que para... hace como unos cortes invisibles, de tal manera que la película parece un secuencia pero cada 11 minutos hace un corte, por ejemplo, poniéndose en la espalda de los actores eh, y aprovechando como esos, esos momentos de oscuridad. Uh -huh. Sí, y... Bueno, realmente el claro. plano secuencia de Seth de Mal me pareció impresionante. Y nuevamente Orson Welles es que ya lo impresionante sí. no es solo lo que hace, sino cuándo lo hace. Que es que recordemos que esta película es de 1957. Mm, ¿Eso es hace 70 años, prácticamente? Sí, la verdad es que Orson Welles, o sea, las películas son en blanco y negro, entonces lógicamente, pues por ese, por ese hecho piensas que son antiguas. Pero si esas películas fuesen en color, ah. pueden ser perfectamente espelitos. En color modernas. y en formato de 16 novenos, por supuesto. Bueno, creo que es, es <risa> no es exactamente, este es el formato de cine, es 21 entre no sé qué. Pero vaya, sí que antes se utilizaba mucho el formato de 4 tercios. Hasta es más o menos por esa época, cuando se deja de utilizar, ¿no? Con películas como Venur y Cleopatra, que se utilizaban en formatos súper amplios. Esto para combatir el auge de la televisión. Que realmente la televisión se cargó mucho. El cine como el teatro de cine. El ir a ver películas al teatro. Eh, sí, pero bueno. Sí, pero lo que digo, o sea, que películas de los 80 o de los 90 no llegan a la calidad técnica de, de, película de, de películas mucho más sí, antiguas. A, a ver, juegos. hay películas y películas, pero sí. La mayoría, la mayoría sí. Porque, sobre todo en esa época es cuando se crea, como hablábamos el fenómeno del blockbuster. Y con el blockbuster ya en muchos aspectos deja de, de interesar tanto el, los aspectos súper técnicos y se separa mucho el blockbuster del cine independiente o el cine de autor. Eh, pero bueno, volviendo con son wells y con Seth de Mal, Enrique probablemente os pueda contar muchas más cosas sobre esta película que yo. Bueno, mucho más. Es que el plano secuencial es todo. Es más, hay más man... Me han dicho, por ejemplo, a unos compañeros que para entrar en la CAM eh, les hacían un examen y, y ponían eh, esta. y en, much, en muchas escuelas de cine ponen como ejemplo esta, este, el vídeo de la primera escena de la película, en una secuencia, y tienes que explicarlo y analizarlo. Así que, chicos, eh, aviso: pues, si vais a hacer alguna carrera, tened en cuenta esta escena porque la suelen preguntar. Ah. Y bueno, es un, es una película de cine negro característica de Orson Welles, en, en la que también actúa el mismo director. Eh, como la mayoría de sus películas son las actúa y en esta ocasión hace de villano spoiler que parece el policía bueno pero al final es el malo y bueno, eh, es una de las películas en la, en la actúa, Charlton, actúa Charlton Heston que es el mismo actor que Melur que mm, el espectáculo más, más grande del mundo gran actor y la maravillosa Janet Leight eh, también conocida por Psicosis, que ya os lo he dicho antes que solo se la conoce por este papel y, y por psicosis, por nada más. Qué bueno, que tiene algo de mérito. Y bueno, eh, también hace destacar de cine negro eh, El extranjero, que no la he visto, pero la tengo pendiente, y La Dama Shanghai, que también, que quiero destacar de esta película, su escena final, spoiler, en esa batalla de espejos, que es uno de los una de las escenas más preciosas más increíblemente grabada por Orson Welles, yo literalmente al ver esta escena dije, cómo este tío ha grabado esto os recomiendo que os vayáis a Youtube y pongáis la Dama y escena de espejos porque es preciosa, es una batalla de pistolas en, una, en un salón de espejos de un circo o de una feria y la verdad es que visualmente es algo alucinante y bueno, con esto vamos a pasar a, a mi etapa favorita de Orson Welles la etapa shakespeariana con Macbeth, que personalmente es mi película favorita de Oson Welles. La verdad es que refleja la perfecta... Yo me leí el libro y volví a ver la película y la verdad es que es de las pocas veces que he leído un libro y estoy orgulloso con la versión de la película. Y la verdad es que Macbeth es uno de esos libros que muchos directores eh, han intentado versionar, como Oliver Twist o como Mujercitas. Macbeth ha sido dirigida por Roman Polanski, por, por Akira Kurosawa, que la verdad es un que es como el Kurosawa lo que, lo que hace siempre es coger sus novelas favoritas y las hace en versión samurái y la verdad es que lo hace muy bien y, y muy interesante pero yo la victoria se la doy a, a Orson Welles y la verdad es que me gusta porque lo trata a Macbeth desde un punto de vista muy oscuro juega mucho con el claroscuro en la película, tiene escenas preciosas unos planos aberrantes, alucinantes cuidado eh, que se te ha cortado ahí eh, este repite lo me de ahí. lo de que desde que has dicho yo me quedo con Orson Wells se ha ido como cortando un poco y yo entre todo vale, vale. y yo entre todas las versiones me quedaría sin lugar a duda con la de Orson Wells la verdad es que lo que lo la gracia de de Orson Wells es que lo trata desde un punto de vista oscuro y la verdad cabe destacar entre, entre experiencias visuales de esta película cabe destacar esos planos claroscuros, eh, esos planos aberrantes, que parecen casi imposibles, unas escenas preciosas, muy recomendable. Si te gusta Shakespeare, pues tienes que ver la de Orson Welles. Y bueno, eh, Alex, ¿tú has leído algo de Shakespeare? Eh, de Shakespeare no he leído nada, pero fui a ver Hamlet eh, hace unos años, que la interpretaron aquí en un teatro que tengo cerca de mi casa. El teatro es el centro cultural de Fernán Gómez, que está en la plaza de Colón. No sé, los que sois de Madrid y alguno lo conoceréis, supongo. Y bueno, la verdad era una interpretación bastante contemporánea en algunos aspectos, sobre todo en la puesta en escena. Pero lo que ocurre muchas veces con el teatro clásico, bueno, clásico no griego, pero clásico de la época del siglo de oro, y ya no solo el teatro, sino que, por ejemplo, muchas óperas también. Lo que ocurre cuando se hacen interpretaciones contemporáneas es que muchas veces se pierde como la esencia de la obra. Sin embargo, la interpretación esta de Hamlet que, que fui a ver, la verdad es que fue bastante interesante. Porque la única escenografía que había era el suelo, que eran distintas telas de distintos colores. Y a medida que los personajes iban evolucionando, eh, van, van cambiando primero un suelo marrón, un suelo verde, un suelo rojo tal. La verdad que... No sé, una puesta en escena muy, muy interesante, sinceramente. Pero por. La verdad ¿qué, qué desgracia que desgracia. ¿Qué, qué, qué? Eh, nada, que voy a decir que no, no, no, que sí. no he leído, que yo recuerde así nada más de Shakespeare. Creo que el... Ah, no, bueno, sí, leí Romeo y Julieta en su momento, pero no me acuerdo mucho. Bueno, qué, qué desgracia que Orson Welles es Hamlet, porque la verdad, sí si, se si arrasó con Macbeth y con. Otelo, si hubiese hecho Hamlet ya hubiese tenido las tres grandes dramas de Shakespeare. Y la verdad es que hubiese sido icónico para un director. Así que muy mal son. en bueno, Pero bueno, Lawrence Oliver, otro director contemporáneo de la época, hizo una versión de Hamlet que ganó los Oscar de Película, pendiente de verla. Bien, por lo que estoy viendo aquí, hizo una interpretación sobre un libro de Kafka. Eh, que se llama El Proceso, no sé, muchos lo conoceréis, sí. otros cuantos no lo conoceréis tanto, pero bueno, Kafka es uno de esos escritores que revolucionaron por completo la literatura y vaya combinación, combinar a Orson Welles con escritores como Shakespeare o Kafka es algo sinceramente increíble. Es que este señor era muy culto, leía mucho. Yo de Kafka me leí la metapropósito. Sí, yo también. <risa> la verdad es un libro muy extraño, me encanta. Eh, no creo que Orson Welles pudi pudiese haber hecho la metamorfosis de una manera poética como hace tu película. Es que la dejó... metamorfosis es muy complicado hacerla, porque el hecho de convertir sí. a alguien en insecto es raro, yo que sé. Ya, no creo que a Orson Welles hubiese podido hacer algo así. Pero bueno, eh, El proceso es una película que la verdad no la he visto y es la película que más pendiente tengo de ver de Orson Welles. Actúa el maravilloso Anthony Perkins, que es el que hace de Norman Bates en el asesino este de psicosis. Y la verdad creo que no, no sé muy bien de qué va. Bueno, creo que va de un juicio. No sé si estoy en lo cierto. Y la verdad es que la tengo pendiente. Uh -huh. Y bueno, así volviendo un poco a la etapa shakespeariana para concluirla. Tiene que voy a mencionar pues películas como Campana. Campanas a medianoche. Que también la tengo pendiente de ver. Y bueno, que. Mmm... Sí, decir, para ¿no? completar un poco eh, la etapa shakespeariana, bueno, todos sabemos el día del libro cae el día 23 de abril eh, y cae ese día porque se cree que luego realmente no es cierto por tema de los calendarios y demás, pero ese día se supone que fue cuando fallecieron los dos grandes escritores de la época, que fueron eh, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, entonces es muy curioso porque... Eh, Orson Welles también quiso interpretar, adaptar, mejor dicho, la mayor obra del escritor español. Estamos hablando, por supuesto, del de libro más traducido en todos los idiomas y más publicado y más vendido prácticamente de toda la historia después de la Biblia, que sería Don Quijote de la Mancha. En 1969 Orson Welles empezó hacer una película sobre Don Quijote y realmente la, la dejó inacabada aunque según parece aquí eh, el cineasta Jesús Franco un cineasta español fallecido en 2013 terminó de montar esa película en el año 92, entonces no sé si se podrá ver o no pero realmente sería interesante ver cómo adapta también un clásico de la literatura universal como es Don Quijote Sí, sí, sí se puede ver esa película y he decir que no, no es lo mismo, o sea, me, me da muchísima no, rabia eh, que, que, la, que no pudiese acabarla porque hubiese sido alucinante ver a Orson Welles haciendo una película de, de nuestro mayor libro, de nuestro el libro más importante de nuestro país. Eh, y desgraciadamente no la acabó, eh, en los años 90 la continuó otro, que la verdad... No se compara con cualquier otra cosa que haya hecho Orson no, Welles, la verdad. No es es una, todos los grandes tienen que tener algo inacabado, ¿no? En el caso de Miguel Ángel tienen las los esculturas. ¿Las conoces? Los inacabados de Miguel Ángel. Sí, o Gaudí. La, Sagrada eh, Familia. Eh, la Sagrada Familia. Mozart, el Requiem que compuso, no lo terminó. Eh, pues aquí Orson Welles dejó inacabado el Quijote. Sí. De esto les pasa por planificar cosas demasiado grandes. En <risa> poco periodo de tiempo. Y de ya, verdad. una última cosa que sí quería comentar es el tema del de documental que comentabas al principio, que grabó, que se llama es F de falso o F de fraude. Ah, no sé. Eh, ese documental realmente es muy interesante porque.. Trata un tema que, que si os interesa podríamos hablar de él más adelante, sobre todo en relación con las adaptaciones cinematográficas, y es el hecho de hasta qué punto un plagio de una obra de arte deja de ser arte. Es, es mucha gente, yo creo que sería un tema interesante para un programa en específico hablar sobre las adaptaciones, adaptaciones del teatro, de la literatura, de los cómics. Eh, al cine porque hay mucha gente que tiende a desprestigiar completamente cualquier película que sea adaptada diciendo no es que el libro era mejor entonces creo que hay un debate interesante y podría ser podría ser interesante si si os gusta os gustaría que hablásemos a raíz de esta película de este bueno documental más bien de Orson Wells podríamos hablar sobre el tema de las adaptaciones y las películas así que si os gusta eh, hacednoslo saber a través de los comentarios en YouTube, hacednoslo saber a través de Instagram, eh, compartiendo el episodio y todo lo demás. Todo lo que podáis hacer para, para, para hacernos saber que, que queréis que hablemos sobre las adaptaciones cinematográficas. Y bueno, con esto podríamos concluir el episodio de hoy sobre un breve resumen sobre uno de los grandes directores de la historia del cine... Y sin duda uno de los artistas contemporáneos más influyentes de, de toda la historia. Pues nada, que sí, que con esto acabamos. Espero que os haya apasionado la historia de este gran director y que le el... en mayor consideración a la hora de escribir alguna película con vuestra familia esta noche. Así que ya sabéis, yo no que en man y Macbeth hay que verlas. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa con más cine.